Como hace dos semanas eh, lo dijimos públicamente, se pues nos entrega hoy el diploma, la ciudad del Estado, pues más transparente de alguna manera y para ello, como explicarán ahora quienes me más, más, más acompañan, Juan Manuel Gómez, el presidente de la Asociación de Transparencia Pública y así el Jaca, concejal de, de información entre otras cosas, eh, pues se mide por 142 eh, índices. Y según la medición, según lo que encuentran en cada ayuntamiento, pues se entrega este diploma que no se entrega. Y simplemente dos ideas que se han mencionado. Por un lado, la importancia que tiene la transparencia a la hora de gestionar cualquier instit institución pública. Pensamos que es fundamental o sea, la transparencia y lo pensamos por tres motivos. El primero sería porque la ciudadanía tiene derecho a conocer, a saber lo que pasa en la institución. tiene derecho a la información y las instituciones estamos obligadas a garantizar ese derecho. En si se está haciendo así, y nuestro compromiso de que así seguiremos haciéndolo. En segundo lugar, es importante la transparencia porque pensamos que con la transparencia se gestiona mejor. Estamos convencidos de que cuanto más información tiene la ciudadanía, es más fácil la gestión y, por lo tanto, todos los pasos que se dan y nada una mejor transparencia ayudan a una mejor gestión de lo público y en tercer lugar es importante la transparencia y muy importante lo que voy a decir ahora porque de alguna manera mejora la calidad de la relación entre la ciudadanía y la institución pública hablamos muchas veces de participación, hablamos de cercanía y estas son posibles siempre y cuando se cuente con una información total de lo que sucede en la institución. Por lo tanto, la transparencia es clave a la hora de conseguir la participación y la cercanía para con la ciudadanía. Y la segunda idea de decir que Donosti ha sido y es referente en cuanto a transparencia, se ha hecho un esfuerzo considerable, se sigue haciendo un esfuerzo considerable y quiero expresar aquí pues, nuestro compromiso a seguir profundizando. En este camino, para seguir siendo más referencias si cabe y más innovadores si cabe en el campo de la transparencia en aras, como he dicho antes, una mayor participación, una mayor información, una mejor gestión de este interés de nosotros.